Campeones de League of Legends en 10 segundos. Nasus, su básico lo curan. Bank, Por cada minion que mata, te queda daño infinito. Te un montón. Pone esta cosa en el piso. Se no hace grande. Not Draven. Draven. Empieza a girar el hacha. Lo que suelta esas cosas. Lo puede hacer hasta dos veces. Por cada hacha que levantes las estaquea y consigue oro. Se pone a correr y gana velocidad de ataque. Se empuja. Te saca un hacha del otro que va y vuelve. ¡Hummy! Se pone un escudo. Se sube un aliado y le pasa el escudo. Se baja del aliado. Tira esta cosa y es vea, Cura y corre. Tira esta cosa rara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 Será. Cada un rato su básico le recupera un poco de maná. Carga esta cosa que después es un rayo. Que un rayo del cielo. Tira una pelota de la panza. Hace así y empieza a tirar muchos rayos re piola. Trinamer. Cuando pega básico gana furia. Esa furia le da probabilidad de crítico. Consume la furia, pero se cura. El lo ve a cualquier enemigo cerca. Se tira para adelante. Se hace literalmente inmortal. Renata. Su primer básico hace daño extra. Tira esta cosa y mueve al enemigo. el enemigo. vea y pone un escudo. Corre y pega más rápido. Si a quien se lo puso muere y se convierte en un zombie. Y si mata, revive. Los enemigos se pegan entre sí. Doctor Mundo. Tiene un escudo anti cc Tiene un hacha. Se electrocuta. Se electrocuta. Y el daño que haga después se lo cura. Mejora su siguiente básico. Dice si a lo que le pega, se muere le empuja. Se hace grande, se cura y corre mucho. Víctor, cuando mata, consigue stacks. Esos stacks evolucionan sus habilidades. Tiene una pelota, se pone un escudo y pega un básico potente. Pone esta cosa. Que después de un rato estunea. Pone un rayo láser. Aparece esta cosa que puede mover. Pike. Cuando el enemigo no lo ve, se cura. Carga un alpón que trae al enemigo. Se pone a nadar. Que lo hace invisible y que vaya más rápido. Salta y estunea lo que está en el medio. Pone una X en el piso. Que si está a poca vida, lo ejecuta. Sherry. Dispara con su arma. Lo que carga, la barra amarilla. Cuando el máximo de un básico potenciado. y esta cosa. Si pasa por un muro es mucho más grande. mejor mejora sus básicos. Hace daño en área. Por cada Q que pegue se mueve más rápido al pegar básico gana velocidad de ataque y pone estos rayos. Se pone a correr y te pega. Te rajunia y te deja su marca. Y si te vuelve a rajuniar hace daño es crítico. Tira un rayo. Se pone un escudo. Salta y se hace gigante. Warwick. Mientras menos vida tenga más se cura. Si tocas una vez te muerde. Si mantienes apretado salta. Cuando un enemigo está a poca vida puede ir corriendo hacia él. Y si la activa corre hacia él. O hace esto, pues explota y pone un fiar. Salta y te tunea. Gnar. Cuando hace daño carga esa barra. Al cargarla al máximo se hace grande. tiene un boomerang y después lo agarra. O tira una piedra. Cada tres básicos pega un poco más y corre. O te tunea. Salta y salta de nuevo. Si es grande te empuja. Me lo saco. Si pega por la espalda hace más daño. También con la se hace invisible y pega un básico fuerte, pone una caja que después se stunea. tiene un cuchillo, genera un clon que puede mover, rise, mientras más mana tenga más daño hace, hace daño en área. ralentiza y si tiene puesta la marca de la E, estunea tira esta cosa, tirar la E o la W recupera el Q donde la Q, se va. Rex, ponente círculo en el piso que aplica esa marca. Cualquiera de sus habilidades un básico lo consume. Cuando está al máximo, su próxima habilidad es tunea. Tira esta cosa que después se angosta. Se pone un escudo y explota. Tira su sombra. Y cuando recastea va. Twitch. Su básico se aplica en veneno. A la sexta marca hace mucho daño. Ve todo en negro. Y al salir gana velocidad de ataque. Tiene un charco de veneno. Explota la marca de veneno. Everything black. Black. Everything. Everything all black. Alon. Sus habilidades dejan esa marca. A las tres dejan sangrado. Salte de y te pincha. Tira unas dagas que van y después vuelve. Salta paredes. Se si hace invisible, corre y hace daño en área. Y si cancela la invisibilidad con una habilidad, tira las dagas al enemigo. Jinx. Cuando mata un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 carga esta barra. Los melanes armas rojas que lo hace tanque. Y los rangos, armas azules que lo hacen asesino. Se tira para adelante de ese daño. Se tira esta cosa. Se mete en las paredes. Se mete adentro tuyo. Sin. Después de tirar una habilidad. Gana velocidad de ataque. Tira esto. Y después va. Se pone un escudo a sí mismo. O salta un aliado. Y al activar, gana robo de vida. Golpea el piso. Y se le pega a alguien, la puede recastear. Y lo vea. Pega una patada. Rexai. Al dañar enemigos, genera furia. Al estar bajo tierra, la gasta, pero se regenera. Al salir levanta. Gana velocidad de ataque. O tira una piedra. Se muerde. O genera un túnel. Cuando daña enemigo, genera esa marca. Puede ultear. Saltas al enemigo. el enemigo. ¡Fiera! El enemigo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 Se hace inmortal. Y después hace daño. Sion. Cuando muere, repararse. Y se pone a correr. Carga su hacha que Levanta. Al matar a un minion, gana vida máxima. se pone un escudo. Que después explota y hace daño. El obeiro reduce armadura. Y si tiene algo de delante, lo patea. Corre re lejos. Y después levanta. Udir. si usa una habilidad. Puede reactivarla. Y la tiene mejorada. Gana velocidad de ataque. O genera estos rayos. Se pone un escudo. Se pone un escudo más grande. Corre, te pega y se sea. Y cuando corres es imparable. Hace daño alrededor de él. O suelta la tormenta. El Is, le bloquea su ulti level uno. Eso la transforma de rango a melee. Cuando se convierte en melee, genera estas arañas. Te escupe. O saltes a vos. Tiene una araña. Que explota. Gana velocidad. De ataque, te kumea o se va al cielo y cae en un enemigo. Kaisa, Pon esta marca en el enemigo. Que cuando explota hace daño. Tira misiles. Conciende a D. Más misiles. Tira esta cosa. Conciende a P. Cosa hace más daño. Corre rápido. Velocidad de ataque. Que sea invisible. Si el enemigo tiene este círculo violeta, salta. Sac. Cuando muere explote. Si los cositos se juntan, reaparece. Después de pegar una habilidad de un enemigo, salen estas cosas. Sas lo levanta y se cura. Revolea su puño. Y si le pega un básico a otra cosa, se golpea, Hace daño en área. Salta desde relejo. Rebota. Casedix. Cuando un enemigo está solo, le hace más daño. Terrajunia, Y evolucionada, te más fuerte. Tira esta cosa. Y evolucionada, tira tres. Salta. Y evolucionada. Salta más lejos y al matar recupera el cooldown. Se hace invisible y después se hace invisible de nuevo. Sube. Le puede tirar una habilidad, su próximo básico hace más daño. Tira una estrella que puede recastear. Mientras más lejos, más daño hace. Si sube, mata a los niños con el levito le suelta un ítem. Tira una burbuja que se le pega a alguien los tunea. Se mete en un portal. Quillana, tu básico hace cosas hace más daño. Golpea con su arma. Agarra un elemento. Puede ser agua, tierra o planta. Agua tunea. Tierra hace más daño. Planta la hace invisible. La llega al enemigo. Tira esto que mueve al enemigo. Si le pega una pared, Explota Si quieres que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.